Hola, amigos, ¿qué tal? Soy Killer. Estamos de vuelta con Black Mesa. Se ve que el puto sigue siendo. Se ve que el bug ese lo sigue siendo. Vamos a seguir con las aventuras de Gordon Prima en el complejo Lambda. Donde tenemos que activar el generador. Y aquí se va a liar parda. Aquí se va a liar pardísima. Vamos. Pardísima. No podéis ni imaginar. a ver, aquí no puedo ni imaginar ni la que se valía Ah. No a You can take her with you, but please promise to put her to good use. Ya me dar la nueva arma. Mamá mía. Did you understand that last announcement? <risa> Mamá mía qué arma, macho. Bathroom, uh, será para volver. Mamá mía qué arma. Vale. Eh... ¿Para elegir la R? No. Otra ¿cuál era para elegir la, la, la última arma en uso. Ah, la Q, coño, joder. Bueno, hemos morido. Vamos a morir la pata abajo aquí. Señores. Había... ¿No había una especie de trampilla? Ué, puro decorado ¡Mamma mía! Pues hay que encender el, el tanque y la bomba 1 y el tanque y la bomba 2 y encender el reactor. Bueno, pues vamos, aporte primero. Así que aquí el orden da igual. Aquí el orden da igual, la verdad. Qué disperso mío por la parada se ha solo. Oh, mía, me eh, eh, os digo unas cosas, eh. Mola un huevo. Con lo que hago, poto, mola un huevo. El ambiente está muy conseguido. Vamos. ¿Esto mata? Es, que es que quiero verlo. Qué guapo, ¿no? Me encanta, está muy bien ambientado, ¿eh? Está muy bien ambientado, me encanta. Que yo que soy un fan del Half Life, a ver la mesa, pff, lo fripo. A ha matado. Chicos, ya os digo que. aquí, aquí viene. viene de tarea, eh. Aquí viene de tarea buena. Tiene tareita, tareita, tareita. Vale, para encenderlo, yo sé encenderlo en el 1. Aquí no. Aquí no sé. De la coma, eh, dice Si sí, me lo estoy imaginando Ya está, me lo estoy imaginando No sé dónde se ha agarrado, pero de la mierda anda, a ver, os lo digo, esta arma, os lo digo, esta arma es la última que dan, ¿vale? en el juego. Esta arma en el juego original hacía menos daño. A ver, mataba, mataba, mataba, pero había que dar un poquito más de ataque. Así ¿qué pasa? Que le han metido el efecto del half la 2. La la es que botan, que lo que tocan desintegra por lo mismo. Por eso es tan destructiva. Y mola un huevo. La arma mola un huevo. ¡Mamá mía! vamos a cae por los trozos. Es que no sé si tengo que venir aquí o no Es que me encanta como cómo, cómo cómo suena Que suena a agua Esto Esto es para irlo con casco, eh Uy, ¿Cómo revienta, no? No, no, no, no? Mamma, mía, ¿cómo revienta, eh, Nacho? ¿Cómo revienta, N? sigue vivo. Pues no te nada. subir agua. yo buscando un monito. A ver, eh, no sé si aquí tengo que hacer algo más No, hay nada Me acuerdo que en el Jardín original había que irse por un túnel No, aquí nada tampoco aún Nada aún, vale, vamos para arriba Nada Nada todavía Yo prefiero mirar por si acaso Y no dejarme nada atrás Que luego son todos líos Coño, que no te pito. visto eh, Bebe Toma anda Bueno, este ya la leche, ¿eh? Bueno, mmm... Culo, hombre. La polla rollo, ¿eh? Coño, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me cago en la hostia? Mamma mía, ¿eh? mamá mía. mamá mía, en serio, ¿eh? Y tanto esto por una cosera. A ver, hemos venido por ahí. Vale, hemos venido por aquí. ¿Y aquí no hay nada? Yo creo que porque ya hemos abierto algo. Vamos, y mandados, Es que esto ahora es un poquillo, un poco laberíntico, ¿eh? Si me han dado acceso aquí es porque ya podré entrar a algo Núcleo de Fuel, esturaje 2 No entiendo para qué polla esto Pues ya está Y aquí es donde nos hemos me metido antes para ir a la otra parte Pero no sé PUN STATION Ese PUN STATION Ya lo hemos activado Pero no sé si está activado o Tengo que ir a otro lado De todas maneras como Como solo el todo conectado No creo que haya ningún problema va, Mira, mira va. Vale, falta el otro Cuídate. La mesa tan grande seguramente. Por eso me he puesto... Por eso me he puesto toda esta arma. Vale. Ahora ese de ahí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira cómo se ha muerto. Ay, ti tatita ti, tatita, ti ta. No, hombre. Mamma mía. Le quemamos Mini Brody, nada, un poco más mira en el arquilla y ahí todos juntos. Vamos a ver lo que hay por aquí. Uy. El hijo puta, eh, que machado. El tío asqueroso. Vaya, vale, vale, ok. Está claro que por el, por, el, por el ascenso vamos, no falla. No, tampoco, por aquí. Bueno, pues ya está. taca, taca, taca, taca. taca, taca. Tú que podría mí que me tirado! No sé si esto es agua o esto que apoya es. Polla, eh. ¿En serio? ¿No está el botón, el botón disponible? ¿No está el botón para encenderlo? ¿O tengo que bajar por los, por los tubos? Amigo, oh. uh. dos botillas de un tiro. por digamos, un tiro, señores. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa pues voy a cambiarme ya de arma, eh. Que me que voy a sin munición. Vaya vale, hombre. Digo que tengo es munición y ahora me dan de esto. Vale, me están dando nada más que... Que... Que munición de esta. Así que la polla Esta arma aquí bien usada pató para toda pa to para to la zona mm, aquí está, no sé Vale Mmm, vale Coño ¿Me es cayó eso? Tómate Vale. Nada por aquí. Nada por aquí. Y esto. Nada por aquí. Ude. Boy. Vale, no me dejan entenderlo Porque abajo te atrancado Y tendré que bajar seguramente Es agua, ¿verdad? Es agua, ¿verdad? Es agua, ¿no? Es agua para que sea agua uh, Menos mal, pues sí, era agua Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. Vamos a lanzar rayitos ¿Dónde? ¿Dónde? Tu muela hombre. Me va a asustar, soy, soy desgraciado. ¡Ping! Gracias por usar ascensores Landa. O en Lamba. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahora si sí, no, ahora en tu casa Ahí va, mira, mira, mira, mira el agua, venga para arriba, venga chorrazo Qué bonito, qué bonito Vale, como dice mi amigo, esa puñata Ahora creo que puedo ir para atrás, ¿no? Sí, sí. ya para atrás Por ahí no Por aquí sí Por aquí también Cautión dice Pues sí Mi amigo conductor, la perra peligrosa, eh, ¿lo lleno de agua, no hay agua. Oh, ya está Pues no, se afinaba el azul Entonces No, nada, no, no, tampoco Eh, punización 1 Supuestamente ya lo hemos hecho, ¿no? Pregunto. Claro, ya lo hemos hecho el Pokéntation 1. Ahora no se abre. La madre que te. Yo sé, sí me cojo eso de ahí. Pues entonces, obviamente, es para atrás, ya. Sí. Ya es para encender el core. Ve. You are here. Punto 1, pun está todo encendido. Vámonos. Para el core, ya. Vámonos al core, malo. Eh, uh. Vamos a ver. Y lo que yo creo, eh... Telita. ¡Telita, eh! ¡Coño! ¡A puta! Ahora para el core. Eh, no me acuerdo cuál era primero. Si el tanque auxiliar o el, la estación de mantenimiento. Creo que los dos, que los dos comunicaban. Me sale como encendía, ¿no? Mamma mía Coño, que eso es lo que quería yo Uno oh no. no. Aquí me voy a perder mmm, eso y más, porque aquí van a salir bichos, vamos a reventar. Y lo mejor es que por abajo. Es por abajo, es por abajo Es por ahí Vale, no sé Tiene si primero un lado u otro, vamos a ver Vale, por aquí no es eh. Vale, me callo Eh, por aquí en el jaleo, 1 no era claustrofóbico porque no sabía cuando iba de acá, era, era muy largo, iba siempre apuradísimo. Y aquí, más de lo mismo, vamos. Aquí se ve que han dicho: Vamos a poner la parte esta. Ahí va, Radi radiación, hazard, muy bien, hombre. manda anda? ¿Y va a ver más de lo mismo? La opción dice: El reactor, ya ves tú. Ya está, un reactor nuclear. A ver, no es nuclear, porque obviamente no es nuclear, pero es un reactor de algo. Pero yo lo quiero En serio Ahí va, yo en serio nos va a dar la calavera? Sí, obviamente se puede usar Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos guardando Eh... Que acabamos, home, ¿no? Acá ya No vea el ambiente como suena Cuidado Manjandre, pues no lo Yo se me agacho ahí Aquí eh, se han ahorrado muchas cosas del 1 Que en realidad era innecesario Mamma mia. Si sí, va logro Mamma mía Mamá mía con el puto coordenador. Yo pregunto. ¿Esto lleva a algún lado? Vamos a ir por donde terminamos que ir, vale. Y déjate de. de apoyarse. ¿eh? O no es. O no. O es. O es por arriba. Es por arriba. Esto es. Ya está. Que te de mal pelo, que puedo arriba, capullo Efe Más almacenes... es eh, por ahí Sí, porque esto me recuerda a mí, al, al Halayuno. Por aquí no sé qué es lo no que había Y sí. Ábreme, anda Ábreme Listo El polla, pero pues no abrirme Entonces, a ver, es por ahí, vale Eso lo entendemos Entonces, ¿aquí qué polla hay? A ver, en el 1 me acuerdo que había un sitio que te metía así y acabamos de hacer una cosa, pero... Ah... ah ya se todo lo que hay. vale, vale, y eso... Eso es luego para cuando vayamos a coger... Eh, cuando nos vayamos a teletransportar al complejo Lambda, creo que al B Y eso es donde vamos a aparecer Cuando, no, si nos equivocamos, de sitio Eso es Eso es Aún queda, eh. Aún queda tela. Ven conmigo, no, no, no te traes a través. ¿Estáis en serio? Coño. Oh, no. oh. Vamos, yo lo he visto, claro. Ahí hay, hay otro. Otro Otro portal. Ahí veis otro portal. ¿Veis? Esto es para, para, para que lo pruebe. ¿eh? Ah, no funciona. O se pone por un aparejo. No se ha abierto el otro. Ah, está abierto, calla. ¿Ves? Pues eso es ¿eh? Simplemente Hay que tener cuidado Y ya está ¿Ves? Y hacerlo bien Otro y aquí abajo Luego un coñazo Porque como lo haga mal Hay que volver todo para atrás siempre Hay que es como es como escapar es como escapar de un laberinto en realidad es en realidad escapar de un laberinto que te, que te, que te come Y esto oh, Es que no me fío Pues esto es Esto es Vamos Idea. Hay que hacerlo con idea. Porque no sabes, eh, hay que mirar dónde vas a caer. Como no, como no te lo sepa es muy complicado. Como no te lo sepa es muy complicado. Mierda. Me he ido demasiado. Me he ido demasiado, chicos. Me fui demasiado rápido. menos mal menos mal porque podía haber vuelto a ver casa vaí no, no ni puta cuenta Ya Bueno, no, vaya, ya Aunque da esto, hombre Ya, que también había Había que hacer esto Chicos. Lo vamos a ir dejando ya ¿eh? sí, Lo dejamos aquí ya Nos vemos en el siguiente episodio de Black Mesa Porque vienen cosas muy guapas Vienen cosas muy, muy, muy guapas, espectaculares Y si os mola, Half-Life Espero que lo estéis pasando bien Porque digo, comentad lo mejor del vídeo Y ya sabéis Nos vemos en el siguiente episodio de Black Mesa Soy Kiel, me despido Chao